Listo, ya está grabando. Ok. Yeah, yeah. Ah, es el conan desde la 1, mi negra. <risa> <risa> Alta magia que contagia, mis deseos a ti son igual a la gana que tengo, toca tú no que Alta magia que contagia, mis deseos a ti son igual a la gana que So I can move, ey. Te miro y cambio mi actitud I know you love me, because I love you ey. Cada noche es diferente, luna La calle está caliente, luna Pero en ti descansa toda mi mente Cada noche es diferente eh, eh, eh, eh, eh. Yo soy la buena vibra del gueto Explosión positiva, vibration De los bloques, barrios completos estar contigo me enloquece, muy lentamente, y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar, no, y estar contigo me enloquece, muy lentamente, y siento que mi aire desaparece, Y hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y eso vio. Aléjate de mí de una vez oh, Pero es que te odio. Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y eso vio. Aléjate de mí de una vez oh, Voy a intentar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 no quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte pero disfrutar sin ti es tener que tener que mirarte pero no puedo aunque quiero intentar ver tú te imaginas en vivo life más nada sin auto tú coño